tan contento? ¿Es que vive en otro mundo o es simplemente inglés? Sabes oigo perfectamente. Puedes hablar mucho, mucho más bajo. Un momento. Pero si es Gerald, un antiguo compañero de trabajo. Ahora lo entiendo todo. Es idiota. Vaya, vaya. Pero si es mi antiguo compañero Dilber. la colega. ¿Qué tal andas? Prefiero no contestar a eso. Tú mismo. No te he visto desde que te echaron por incompetencia suma. Bueno, como puedes ver la incompetencia está muy bien pagada en estos tiempos. Yo también estoy acelerando, pero no se oye porque mi coche es eléctrico Ah, sí, el mío no Parece que las cosas te van muy bien ¿Con qué clase de droga traficas? Sigo siendo ingeniero, como tú ¿Así? ¿Ah, sí? Es una pena que te quedases en la misma empresa en lugar de buscar otra cosa por ahí Los ingenieros estamos muy solicitados, como puedes ver, y hoy... Yo también he acelerado. Con mi nuevo trabajo he ganado millones en la bolsa. No tengo que ir encorbatado. El viernes hay barra libre. Me dan masajes gratis. Tengo una mesa estupenda de caoba que, por cierto, está en mi propio despacho. ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos. ¡Cambia ya! Chupa rueda, pringao! ah Puedes girar en el cruce, no hay polis cerca. No puedo violar la ley solo porque sé que no me van a pillar. Confía en mí, es el mejor momento. ¡Mavi! Abajo el periscopo. Lo raro es que le envidio y sin embargo le odio. Lo que significa que si llegase a ser como él, me odiaría a mí mismo. Así que lo que quiero es odiarme. Haré el ruido del motor si te callas y conduces. Vale. Brum, brum, brum. ¿Soy un fracasado porque sigo trabajando en el mismo sitio? Sí. Y esa es la única razón. Gracias. <risa> Supongo. Motor. Oh. Brum. Motor. <risa>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 Dylan. El ayudante Pero solo porque tenga millones en acciones y viva en el lujo y la opulencia Haciendo el mismo trabajo que yo, no significa que sea feliz Y aunque sea feliz, ¿ese es el objetivo? Bien dicho, tuche Venga, allá. Vengo aquí todos los días porque tengo un trabajo estimulante. Gracias a él me siento realizado y eso es algo que ningún bien material... Que puede... ¡Tengo presa! Yo nunca consigo que haga eso. ¡Eh! Hey, ¡Cuidado con el coche! Ayer vi a Gerald, nuestro antiguo compañero. La única persona que fue despedida de esta empresa por incompetencia. Resulta que ha encontrado otro trabajo. ¿Qué es eso? Es un estropajo viejo. Con mi sueldo no me puedo permitir tirar nada. No sabía que se pudiera vivir a base de estropajos. Este ha absorbido tantas sustancias relacionadas con la comida que sería una pena tirarlo. Como iba diciendo, Gerald está ganando una fortuna trabajando para otra empresa. Eh, el agua de Ferregar de anoche es una bebida deliciosa. Y ahora me pregunto si no me estaré perdiendo algo por seguir aquí. Perdón. Según Gerald, los ingenieros estamos muy solicitados. ¿Podríamos largarnos a otra empresa donde nos tratarían como estrellas de rock? No sé quién es ese fulano, el tal Gerald, pero no hay trabajo para ingenieros fuera de esta empresa. Nada, cero, zorro patatero, ni uno. ¿Lo de zorro a qué viene? ¿No has oído hablar del zorro? Sí, pero no en este contexto. Deberías leer algún libro de vez en cuando. Está mintiendo. Vale, me has pillado. Yo tampoco he leído un libro en mi vida. Además, no tengo ni idea de quién es el zorro. No, me refiero a lo del trabajo para ingenieros. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo dices? Cuando miente, se le nota en la calva. Como iba diciendo, no hay trabajo para ingenieros en ninguna parte. ¿Puedo preguntar por qué lleva un babero con una langosta? ¿Y por qué no vemos nunca a los directivos comer en la cafetería? ¿A dónde van a comer? ¡Los directivos no comen! <tose> mm. Vamos, colaborad un poco. Debe de haber una especie de restaurante secreto solo para ejecutivos. <tose> ¡Eso es lo más ridículo que he oído nunca! <tose> ¡Anda, que un restaurante para ejecutivos! <tose> ¡Menuda gilipollez, ¡Qué estúpida! equivocada! Llegas tarde ¿Te han seguido? No sospechan nada Bien Pero se ha producido una filtración Los ingenieros han descubierto que pueden encontrar trabajo en otras empresas ¿Y cómo ha sido eso? Controlamos los medios de comunicación, ¿no, Brewster? Gracias a nuestro generoso presupuesto publicitario Y sabemos que los ingenieros no tienen amigos que les puedan hablar del mundo exterior me ha parecido oír que el rumor procedía de un tal Yerol. ¿El apellido? No lo he pillado. Matad a todos los que se llamen Yerol inmediatamente. ¿Es Yerol con G o Yerol con J? ¿Por qué no los mata a todos fonéticamente? Enseguida. No tengo el mismo problema con las almejas. Cuando voy por la docena de estos bichos, ya estoy exhausto. ¿Te cuesta quitarles la concha? Las almejas tienen concha. Vale, chicos. Primer punto del día. El asesinato de JFK. ¿Tenemos ya el informe final? Como ya sabéis, nuestra campaña de marketing de noviembre del 63 durante la que asesinamos al presidente Kennedy para que la gente se fijara en nuestra línea de sombreros sin alas sigue teniendo repercusiones imprevistas. ¿Repercusiones dices? Anda, pues yo toco la batería. Bueno, más que tocar, lo que hago es darle golpes con un palo. En realidad, eso es lo que haría si tuviera una batería. Para eso están. ¿no lo sabíais? Sabéis. A veces pienso que está mal manipular el mundo solo para vender unos cuantos sombreros más de señora. No, en serio. ¿Qué pasa con ese problema de los ingenieros? El radar ha detectado a varios cazatalentos con ofertas muy sugerentes. Sí. Hola, ¿es el 5550172? ¿Es usted ingeniero o conoce a alguien que lo sea? Yo soy ingeniero. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Premio! Verá, me dedico a reclutar ingenieros. Sabía que como ingeniero puede conseguir un trabajo mejor en otra empresa, clases de Tai Chi complementarias, capuchinos ilimitados y que a mí me pueden pagar 20.000 dólares por hacer esta llamada... El boletín informativo de nuestra empresa dice que no hay trabajo para los ingenieros. Si nos vamos de aquí, sufriremos una muerte lenta y horripilante. Lo pone aquí bien clarito. <risa> no, eso lo dice por decir. Alguien ha burlado la seguridad. Es un cazatalentos. Voy a localizar la llamada. ¿Le tengo? Despáchale de la forma habitual. Muy bien, señor. Ah. Hola. Hola. Hmm, se debe de haber cortado. Sí, pero el daño ya está hecho. Ahora saben cosas del mundo exterior. A lo mejor les podemos sobornar para que se queden. Ya sabéis, darles una de esas cosas, un... ¿Cómo se llama? ¿Una pared para escalar? No, no. ¿Clases de Tai chi. ¡No! ¿Cuchinas a discreción? Mm -mm. ¿Un aumento? ¡Sí, eso es! ¡Uh -huh! Me encanta jugar a las adivinanzas. ¿En qué número estoy pensando? Nada, Da igual, es una letra. No, no, no, no. La cosa aún no es tan grave. Ese sería el último recurso. Primero vamos a ascender a uno de los ingenieros a dirección. Eso les dará la falsa idea de que en esta empresa hay posibilidades de promoción. ¿Pero a quién? ¿Sobre quién pensáis que ha de recaer tan alta prebenda? ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho quién? Esta escorosa máquina nunca funciona y nadie se molesta en arreglarla. Ahí tenéis al nuevo directivo. ¿Me damos el refresco? ¡No! Dilber, he decidido ascenderte a directivo. ¿Qué? ¿Por qué? Si no he hecho nada mal, al menos nada que usted sepa. Es la forma de demostraros que los ingenieros también tenéis posibilidades de promoción en esta empresa. No hace falta que vayáis por ahí fuera a buscar trabajo. No quiero ser directivo. Estoy intentando hacer algo bueno por ti. Pues déjelo ya, no me gusta. Eres un hueso duro de roer, no debería hacer esto, pero te voy a asignar un ayudante. ¿Qué te parece? Venga, quiero ir con mochillas de alegría. No quiero un ayudante, no necesito ningún ayudante, solo quiero ser ingeniero. Considéralo como un premio, no me des las gracias. ¡Alfonso! ¿Dilbert? Este es Alfonso, tu nuevo ayudante. Bueno, ¿me puedo tomar el resto de la semana libre? Tengo alergia. Pero si acabas de llegar, uh, tampoco te pongas así. El viejo sec creía que habías muerto. Técnicamente sí, pero necesito dinero, así que sigo trabajando. Oye, he recibido una llamada muy rara. Era de un tío que aseguraba que hay mucho trabajo para ingenieros fuera de esta empresa. Creo que era un pirado. Oh, claro que hay trabajo para ingenieros fuera de esta empresa, te lo aseguro. ¿De verdad? Pero en ellas tratan a los ingenieros como si fueran cerdos de concurso. Me gustaría que me trataran de esa manera. Siempre he querido llevar un lazo azul y hacer pero no creo que pueda encontrar una empresa donde no me obliguen a trabajar. Hmm, aquí lo tengo todo muy bien montado. pero no bueno, te hará daño. Eso no es lo que me dice la experiencia. Siempre que puedo me hago daño. No sé, no sé, te comprendo. Es solo una frase hecha. ¿Y sabes qué más? El hambre no despierta el ingenio, lo he comprobado. Podría hacer unas cuantas entrevistas, sería genial que por una vez alguien me tratara con respeto. Te invitarán a cenar, te darán la pelota y te dirán lo maravilloso que eres. Y puedes largarte antes de que te obliguen a trabajar. Vaya, es como ser una mujer guapa. Siempre he querido ser una mujer guapa. Más que un cerdo de concurso. No lo entiendes, ¿verdad? No mires, pero tienes una cosa detrás. La cosa es mi nuevo ayudante, bebé, ha olvidado su nombre. ¿Cómo no? ¿Un ayudante? Los ingenieros no tenemos ayudantes, solo los directivos. Um, me han ascendido a directivo. ¿Qué? Igual ¿Y, y yo qué? ¿Wally? Vale, he dicho Wally para camuflar mis oscuras ambiciones personales. ¿Quieres ser directiva? No quiero que lo seas tú. Como intentes mangonearme tendrán que extraerte al ayudante con un forceps entendido. Bueno, parece que alguien ha ascendido a directivo, por la gracia de Dios. No sé por qué le dan un ayudante a él y a nosotros no. Yo creía que tú eras mi ayudante. ¡Yo no soy tu ayudante! Solo hago tu trabajo porque eres demasiado vago para hacerlo tú mismo y si no, nadie lo haría. ¿Y es tan distinto? Adiós, pongo por testigo de que algún día tendré un ayudante. Pues asegúrate de que sea uno bueno. No quiero que nadie haga mal el trabajo que en principio tenía que hacer yo. Wally, eres único, pero solo por probar, vamos a ver si se pueden hacer copias Pues no, máquina atascada Oye, ¿puedo traer mi piano al trabajo? No, ni hablar ¿Y si lo trae otra persona y yo solo lo toco? ¿Qué te parece? Se supone que tienes que ayudarme, no hacer de mi vida un infierno con tantas preguntas idiotas Vaya, perdona por carecer de una descripción de mis funciones. Creo que tu obligación es dármela. Eres mi ayudante. Tan difícil es entenderlo. Tú me ayudas. Si me ordenases que metiera la cabeza en un montón de estiércol, no lo haría. Eso no sería ayudarme. Oh, sí, claro, es verdad. Tú siempre tienes razón. Yo solo soy un ayudante. Vale. ¿Y si de repente un día mi piano apareciera por aquí? ¿Qué te parecería eso? Nada de pianos. ¿Es este un buen momento para pedir un aumento? Quiero que nombre a Sock mi ayudante. Si nombro a Sock tu ayudante, destruiría su débil eco. ¿Entonces lo hará? Necesitaré algo más. Ayúdame a ayudarte. Está bien, a ver... Crearía resentimiento en toda la plantilla de empleados. <ríe> bien. Haces que suene tentador. ¿Estaba pensando? No, juego contigo. Está bien, lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Tengo que estar allí para oír cómo grita cuando se lo digas. Hecho. ¿Eh? Hola, soy ingeniero. ¿Ah? Código azul, repito, código azul. Sí, un avión privado. ¿Qué más? Hmm, ya he dicho lo de la llama. Sí. Ya he dicho lo del avión para mi llama. ¿Le importaría compartir su avión con la llama? Compartir el avión con una llama donde se ha visto me largo de aquí. Lo siento, sí, sí. Un avión para la llama. Y deja ya de mover tanto la cabeza. Bueno, todo está arreglado. Ahora eres mi ayudante. ¿Qué? Ley llora. No. ¿Quién quiere empezar con el informe semanal? Yo mismo. Esta semana he descubierto que hay un mundo maravilloso fuera de esta empresa. Un mundo donde los ingenieros son tratados como dioses. Eso es mentira. No, es cierto. A pesar de lo que pone en el boletín informativo de la empresa... ...hay una gran demanda de ingenieros por ahí fuera. No es verdad. Yo ya me habría alargado de aquí, pero las negociaciones se atascaron en un punto. ¿Esperaban que trabajases? Exacto. Afortunadamente soy demasiado listo para picar el anzuelo, pero me quedé con la llave. ¿Y cómo has dicho que te llamas? Mm, soy... Allen. Allen.